Amigos estilócratas, como siempre, es un gusto saludarlos y verlos en este sub canal de Estilocracia. Y quería platicar con ustedes un poco acerca del de reloj, que es el principal accesorio masculino en la buena vestimenta. Y con las nuevas tecnologías han surgido maneras de crear relojes muy buenos, muy finos, y, no, y que pueden competir con las mejores marcas pero no en precio porque el precio de este reloj que les voy a mencionar hoy no tiene nada que ver con los precios de un, un reloj de buena marca yo soy Ricardo Domínguez y les quiero platicar un poco la historia de un hombre que se llamaba Philip Thailander Thyl él en un viaje conoció a un personaje británico muy bien arreglado, iba en un barco en el personaje siempre muy bien arreglado, perfectamente arreglado. Y solía usar relojes vintage sujetados con una correa denominada nato. Ahora después les digo en qué consiste una correa nato. Philip quedó tan impresionado con ese caballero que se hicieron buenos amigos. Philip era un sueco. Y de ahí le surgió la idea de crear un reloj que pudiera servir para toda ocasión solamente intercambiándole las correas, cosa que no es ninguna novedad porque eso ya existe desde hace tiempo. Pero esta, esta idea de él fue magnífica porque creó un reloj justo con la marca Daniel Wellington. Este reloj es un reloj de esfera sencilla, toda la carátula es sencilla, los, los numerales son también sencillos, las agujas son simples y delgadas, pero los biseles están eh, pintados, por así decirlo, a base de una nueva tecnología de láser que los hace parecer de oro y los hay en color oro rosado o plata. O color plata, quiero decir, no en plata. Estos relojes tienen la cualidad de verse bien siempre porque son muy clásicos, son más delgados, son un poco ya alejados de esa tendencia de hacerlos gruesos, son más delgados en todo sentido y tienen una apariencia verdaderamente, no digo aristocrática, pero casi aristocrática, muy elegantes, capaces de competir con el reloj más elegante que quieren ustedes encontrar en el mercado. Sus correas se hacen a base de cuero italiano y las otras correas que, que tienen también son o de eslabones o de malla metálica. Me interesa mucho hablar de él porque ustedes si quieren tener un buen reloj, de veras, un buen reloj que les sirva para toda ocasión, que sea un reloj que les haga quedar bien, que tenga una apariencia no solamente fina, sino que sea de apariencia realmente fina. Este reloj es nuevo, es Daniel Wellington. La fábrica se fundó apenas en, mil, en 2011. Tiene muy poco tiempo de estar en el mercado y apenas acaba de llegar a México, por eso lo acabo de conocer. Y la, hotel, se los venden a ustedes con una serie de correas e instrumentos para cambiarles la correa y sus precios oscilan entre $3,500 y $3,900 pesos. Yo creo que es un precio muy accesible para cualquiera de nosotros. Ya en las, en, en las fotos verán ustedes qué tipo de relojes y verán que no les estoy, no estoy exagerando en lo que digo al hablar de un reloj fino, casi aristocrático que se va a ver en todo sentido. La correa nato de las que, que mencioné al principio de la charla, es una correa de poliéster que cierra con broches de metal y que viene en diferentes colores. Esta correa nato fue diseñada para la marina inglesa, porque obviamente en, en el mar el agua y el, la brisa y el agua salada suelen oxidar lo que sea, por eso los, los eh, integrantes de la marina prefirieron siempre usar una correa nato que es de tela y que no le va a pasar nada. Bueno, esta, esta correa nato viene incluida en diferentes combinaciones de colores y viene también una correa que es a base de malla de metal, como si fuera un petatillo de metal, otra de eslabones y personalmente la que me ha, más me ha gustado a mí es la de cuero italiano, en un cuero color miel o cuero color negro. Yo les sugiero que le den una vueltecita a la, al sitio para que conozcan esto y tengan ustedes la oportunidad de hacerse de un muy buen reloj que tiene, que tiene una apariencia verdaderamente fina y que adicionalmente la maquinaria es de Citizen, de manera que te, pueden ustedes confiar en que no es un reloj que está hecho por, por una casa pequeña o que está hecho con una maquinaria que es una maquinaria ordinaria que no tiene prestigio la maquinaria de todo reloj Wellington es de la marca y de la casa Citizen pues eso es todo lo que puedo decirles acerca de este reloj un reloj de líneas clásicas minimalistas y sencillas que les van a hacer quedar bien en todos lados porque es un reloj que es completamente versátil y que es completamente de vestir por lo pronto es todo lo que tengo que decirles al respecto de esta nueva marca de relojes que espero que les gusten y espero que si les gusta lo que acabamos de narrar, particularmente por el precio de un reloj que va entre $3,500 y $7,900, si les gusta todo esto, por favor difúndalo con sus amigos y subanlos a sus redes. Por lo pronto les agradezco su atención y les recuerdo que nos veamos en la próxima.